Sí, es que no me siento atendida, no me siento aquí arropada. Hasta que os vea yo ahí volcados y entregados, no empiezo. Bueno, pues eh, me gusta mucho haber ido de, detrás de mis compañeros porque ellos han comentado cosas que tienen mucho que ver con el espíritu de Global Voices Online, que es una plataforma ciudadana de blogueros y que surgió en, toda esa, en todo ese espíritu que comentábamos de carencia o de, o de percepción de los ciudadanos de que había una carencia de cobertura de cosas que a los ciudadanos de distintas partes del mundo le interesaban. Entonces, bajo ese paraguas de los medios mainstream, no están cubriendo lo que a nosotros nos interesa, surgió en 2005 como iniciativa del Berkman Center de Harvard, eh, ...surgió la idea de montar una, una plataforma en la que cada ciudadano pudiese contar cosas que afectan a su entorno. Entonces hay cobertura de cosas tan dispares como eh, pues un terremoto en Chile hasta cuestiones de lenguas indígenas amenazadas en zonas muy poco representadas. Entonces, es la idea de representación de voces ciudadanas por los propios ciudadanos, no por intermediarios que tengan que acercarse a interpretar ese contexto, sino por los propios que lo están viviendo. Eh, como no hay… Bueno, quería mostraros así un poco la, la plataforma, por si no la conocéis. Baja un poquito. Bueno, primero arriba. Mirad arriba, porque uno de, eh, de los elementos más, que da más potencia a la comunidad Global Voices es eh, su diversidad lingüística. Entonces, tenemos traducción no solo a idiomas que, que podemos imaginarnos como español, inglés o francés, sino aymara, bahasa, malagasi, que es la lengua de Madagascar, magiar eh, y un sinfín de lenguas, que no, normalmente no tenemos acceso a esos contenidos porque no es fácil traducir de forma inmediata eh, contenidos que vienen de esas, eh, de esas zonas. Entonces, por poneros un ejemplo, cuando yo cubrí el, el primer día el 15M y antes de que los medios mainstream españoles lo cubrieran y antes también de que los medios internacionales lo cubrieran, yo escribí un reportaje para Global Voices Online y a las dos horas estaba traducido a 15 idiomas. Entre ellos, el Aymara y la lengua de Madagascar. Es decir, en Madagascar estaban leyendo lo que yo estaba contando sobre un movimiento que no había capacidad para traducir ni hacer llegar en medios realmente profesionales. Entonces, esta es un poco la, la, la fuerza que tiene Global Voices. Si baja un poquito para enseñaros, me gustaría… ¿No os he preguntado cuántos de vosotros lo conocéis ya Global Voices Online? ¿No? ¿Alguna persona que contribuya a Global Voices? ¿Por aquí? ¿Lali? Ah, tenemos a Paulín también, no está aquí Diego. Bueno, pues eh, aquí abajo podéis ver un poco de dónde vienen nuestras becas y, y fundación, que al principio era más dependiente solo del Berkman Center y luego se ha ido diversificando, eh, digamos, por proyectos eh, concretos. Uno de los proyectos, en lo, el proyecto en el que yo estoy más implicada se llama Global Voices Advocacy, que tiene que mucho que ver con lo, con lo que ya hemos oído comentar a la compañera de Reporteros sin Fronteras, es un proyecto que busca crear una red anticensura global, que se cubran digamos, las carencias y los peligros para la libertad de expresión en los distintos puntos que no estén tan representados. Entonces tenemos aquí desde Hong Kong la batalla en Wikipedia, tenemos Zambia, las nuevas regulaciones en Zambia, Siria, otro eh, dibujante detenido por Assad. Cuando comenta los datos la, la compañera de reporteros sin fronteras, que son terroríficos, pero me da la impresión de que son mucho mayores por el trabajo que hacemos desde, de, en el día a día de cobertura de blogueros amenazados y detenidos, en un país como Siria la mayoría de la gente no va a denunciar una desaparición de un bloguero porque eso eh, reciben amenazas de las propias autoridades eh, y la única forma eh, en la que se le garantiza que esa persona pueda estar salir con vida es que no se denuncie, y no se haga público, porque precisamente las autoridades tienen miedo a que se visibilicen los abusos. Entonces, muy, gran parte de los abusos de los países represivos queda, queda invisibilizada y no se ve, obviamente, porque es invisibilizada. Eh, entonces, dentro de Global Voices Advocacy, tenemos un proyecto que es el que más, digamos, me toca a mí de cerca, que se llama Threatened Voices que es un seguimiento de todas las voces que peligran, de todas las personas que en distintos puntos del mundo peligran por el trabajo de comunicar. Eh, cuando hablamos de internautas o cuando hablamos de blogueros, creo que es una etiqueta que se nos queda ya pequeña. Y, digamos, se ha diluido la frontera entre lo que es un periodista, lo que es un activista, lo que es un bloguero, en países como este, donde eh, contar lo que sucede no puedes hacerlo de una forma en la que no te impliques en algo que va a tener represalias. Es decir, eres un activista también. Eres un periodista y eres obligatoriamente un, un, un, un activista en Siria, por ejemplo. No hay ahora mismo una diferencia porque en ambos casos eres un blanco para el régimen por estar contando lo que está sucediendo. Entonces, me parece que eh, la etiqueta de eh, netizens incluso se nos, queda, se nos queda pequeña. Aquí tenéis un mapa que es un poco el, el, la visualización de Threatened Voices de los países donde hay más... Eh, denuncias de blogueros y videoactivistas. En, en el caso, por ejemplo, de Siria y Bahrein no hay tantos blogueros como videoactivistas, es decir, todo el mundo con una cámara grabando lo que pasa, subiéndolo a YouTube, es un blanco del, del régimen. Y esto también entra dentro de lo que en Global Voices consideramos como voz amenazada. Aquí, si vosotros conocéis casos, podéis enviar un informe, luego nosotros lo revisamos y lo publicamos. Aquí abajo tenéis las diferentes clasificaciones de, de, de las posibles amenazas, bajo arresto, eh, liberado, detenido, eh, muerto y eh, no se sabe. Entonces tenemos aquí la lista de países que está muy desfasada. Ahora hay un nuevo director de Global Voices Advocacy, al Mirat, que… Eh, digamos va a plantear una, un empujón a todos estos proyectos que se nos han ido de las manos porque la cantidad de bloqueos detenidos en Irán, en Siria, en Bahrein, se nos, eh, se nos escapa de lo que podemos hacer como voluntarios, porque esto no deja de ser un trabajo voluntario. Entonces, tenemos aquí también las cuentas de Twitter de Advox y ahora tenemos también unas nuevas cuentas para Threatened Voices en Facebook y en Twitter y esperamos en, en los próximos meses darle un empujón a todo el tema de, de los riesgos y de redefinir esos riesgos, qué es una voz amenazada, en qué países, en qué contextos, en qué casos se considera que una voz a través de Internet está amenazada y para poder eh, seguir, digamos, estando a la altura de los riesgos que cada vez son mayores, como ya nos han comentado los compañeros. Y lo voy a dejar aquí por si queréis comentar algo en concreto. Os animo de todas formas a que os unáis a Global Voices Online y en, en general a, a la plataforma Global Voices Online. Hace falta gente para catalán, hace falta gente para español y, y bueno, para lo que necesitéis, leila-na en Twitter. Muchas gracias por haberte ceñido al tiempo, incluso haberlo hecho más corto. A preguntas, ¿quién tiene preguntas? Tenemos un poco, como Leila ya ha sido tan breve, tenemos un poco de tiempo para hacer preguntas o contribuciones de la gente que estáis participando en Global Voices. No me creo que no haya ninguna pregunta. Yo, yo llevo todo el día un poco inquieto con esto de que todo el mundo trabaja voluntariamente. Ah. O sea, quiero decir que estamos como en una tensión todo el rato entre somos eh, mod nuevos modelos de negocio en torno al periodismo y trabajo, trabajo voluntario. Uh -huh. Me parece que es razonable como que esas dos cosas existan y me parece que guay que haya gente que quiera hacer activismo. O sea, vamos, yo el 90% de lo que hago en mi vida es activismo y no, y no, lo, no lo cobro. Pero... Pero entonces me surge la pregunta de si no tendremos que empezar ya desde el ámbito de la comunicación y desde el ámbito del periodismo a plantearnos toda la riqueza que creamos, eh, o sea toda la riqueza que producimos con las cosas que ponemos en, en marcha y qué riqueza no, no retribuida y si no tendremos que repensar qué derechos tenemos y de dónde y de dónde cobramos. Y estoy hablando de cosas tan concretas como la renta básica que siempre que estamos en foros de estos, hablamos en abstracto, para mí me parece que si no empezamos a plantear que la ciudadanía tiene derecho a una renta eh, por el hecho de ser eh, ciudadanía, todos estos proyectos terminarán por no ser sostenibles y la única manera de apoyarlos vendrá de o subvenciones o modelos de negocio sostenibles y quizás no hay tanta capacidad para que todos los modelos sean sostenibles. Entonces, eh, creo que es algo que de alguna manera tenemos que ir incluyendo en las, en las conversaciones, porque si no nos vamos a quedar siempre atrapados como en ese círculo de eh, mi tiempo activista, mi tiempo de trabajo y más en un contexto en el que el empleo cada vez es menos existente y la riqueza cada vez más existente. Eh, el equipo de Global Voices, por, eh, por eh, complementar un poco lo que comentas, tiene un, es un equipo profesional y remunerado, entonces hay... Eh, gente que sí cobra, hay editores, y hay para los distintos proyectos hay personas que lo gestionan, entonces sí hay un equipo profesional, pero luego sería imposible mantenerlo, es cierto, y mantener el día a día sin toda esa comunidad de voluntarios implicaría pagarle a miles de personas, miles de blogueros que están cada uno cubriendo lo que pasa en su entorno. Entonces esa combinación de un equipo profesional que digamos lo empuja y con el, el, toda la colaboración de, de voluntarios es, eh, la verdad, en el caso de Global Voices funciona bastante bien, y, pero de todas formas tiene una financiación que no viene de los que lo leen, ni viene de los socios, sino que viene de becas, de grants, de funds. Entonces eh, creo que es un caso distinto y no sé si funcionaría también aquí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Hacemos dos, bueno, dos y dos preguntas. Okay. No me ha quedado claro si, si el, la, la threat era, era por amenaza de muerte o lo que sea, Ajá. pero si es por amenaza de acallar, pues pido una bolita ahí para Albano. Sí, es eh, algo que estamos revisando continuamente y que de hecho es algo que, que está planteando el nuevo director, es qué significa exactamente una amenaza. Entonces, de momento, amenaza considerábamos a la integridad física, es decir, detenciones, eh, a, ...acoso físico, pena de cárcel, asesinatos... ...entonces estamos ahora revisando todas esas amenazas... ...que se producen más en países que no son abiertamente represivos... ...pero que merecen también eh, incluirlas desde luego de una manera u otra... ...en eso están ahora mismo, en eso está el, el responsable de este proyecto... ...justo en esto. Cogemos las tres preguntas que hay aquí. Sí. Hola. Yo quería preguntaros si el... ...es que me estoy dando cuenta esta tarde... Eh, que una de las cosas que, que no veo, es el, uno de los éxitos de Wikileaks es que la persona que denuncia no es rastreable. El problema que veo en, en vuestra web, no sé si lo hacéis o no, es que si yo denuncio aquí o en otro medio, si tenéis niveles de encriptación para que, ocultar la persona que denuncia. Uh -huh. Yo tengo la sensación de que no se trabaja ni en la ingeniería de telecomunicaciones ni en la ingeniería de software, uh -huh. Co combinada con la, la, de la de periodismo a la hora de de ayudar a que estas personas eh, tengan un, un escudo. Sí. ¿Te refieres a, a los propios eh, ciudadanos que ¿Te refieres a los propios que trabajan dentro de Global Voices? Sí. Bueno, nosotros cuando entramos hacemos una especie de kit y de taller, eh, de, de precisamente de eh, blogue, blogueo anónimo, seguro, de conversaciones encriptadas. Yo utilizo siempre Pidgin para chatear con otros compañeros. Entonces, es algo que tenemos presente y que forma parte de un manual que uno recibe cuando entra en Global Voices. No sé si de todas formas, si ves cualquier cosa que se pueda mejorar, estamos todo oídos. Vamos. Aquí había... ¿Alguien más? ¿Había una mano más? Juraría. Vale, pues, si, si no hay más preguntas, cerramos este bloque, gracias a Leila.